cordiales Prisliners de todo el mundo si queréis saber de españa de primera mano y sin ningún tipo de adoctrinamiento el canal de PRISLINE es vuestro canal hoy vamos a hablar y vamos a dar una buena noticia porque ha salido hoy miércoles 20 de mayo eh, una publicación en el boletín oficial del estado por el que se prorrogan todos los permisos de estancia eh, y visados para todas las personas que estén en estos momentos en españa muy buena noticia bueno y para alguien más vale eh, además lo prorrogan no solo, mmm, no solo a los que les ha caducado durante la vigencia del estado de alarma sino incluso a los que le caducó 90 días antes de que empezara el estado de alarma aquí en españa que si no me falla la memoria fue por el 14 de marzo vale o sea 90 días antes lo prorrogan todo y bueno ahora os lo voy a comentar en detalle vale tengo aquí delante el boe es sencillito yo voy a hacer una exposición rápida y luego don oscar padrón como es letrado pues me pone un poco que él también se ha estudiado la legislación pues pone un poco las puntualizaciones que considere antes que nada quiero saludar a, a todos los países que nos veis a los que estáis en españa en argentina en bolivia brasil chile colombia costa rica cuba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 que no mencionó que me lo diga vale que lo voy añadiendo soy luis emitimos todos los días en directo en vivo como decís vosotros si no estáis suscritos suscribiros con campanita y así podéis participar en los próximos vivos como hacen los que están en la sala de zoom y los que están ahora en el directo vale en el chat de youtube o otras plataformas si lo veis luego poner vuestras sugerencias vuestras preguntas los temas que queráis que tratemos en los comentarios vale que los leo todos eh, os doy las gracias que estéis ahí, ¿vale? Os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones, que es lo más importante, ¿vale? Contrastar todo y cada uno que decida. No, no os dejéis adoctrinar por nadie. Bueno, como os digo, poned las preguntas ahora a los que estáis en vivo en el chat y los que lo veis luego en los comentarios. Los que estáis en la salita de Zoom, levantar la mano virtual. A la sala de Zoom estáis todos invitados, ¿vale? Emitimos todos los días el enlace para entrar lo tenéis debajo del vídeo de todos los vídeos lo pongo entrar a partir de las 20.45, hora local de madrid vale que luego ya pues se cierra la sala es muy importante vuestros comentarios porque así aumentamos la inteligencia colectiva entre todos y también podéis en el grupo de telegram aportar y preguntar también es gratuito todo lo que hacemos es gratis está el enlace también debajo del vídeo bueno Prislines, pues vamos ya al tema de hoy os recuerdo lo que hemos hablado estos últimos días muy breve hemos hablado de cuando un chaval nace en españa si es español si no es español eh, dependiendo de, de la nacionalidad de los países cómo adquirir la nacionalidad española hemos hablado de los plazos eh, bueno hemos hablado de muchas cosas Miradlo debajo vale que lo tenéis todo eh, nos dice por ejemplo diana marcela dice si con dos años preguntas rápidas así que creo interesantes para todos vosotros Si con dos años de visa de emprendimiento si puede pedir la nacionalidad sí. diana marcela cualquiera que esté con una estancia regular en españa y sea iberoamericano a los dos años puede pedir la nacionalidad si estás con una visa de emprendimiento diana marcela perfectamente a los dos años puede solicitar la ciudadanía española eh, algunas preguntas no las contesto en los comentarios porque están contestadas en los vídeos eh, precedentes veros los vídeos prilines, vale que para eso los hago todos los días entonces hay preguntas las que veo interesantes las digo las que normales las contesto y las que están ya contestadas en los vídeos ir a los vídeos vale os va a ahorrar muchas cosas los vídeos ¿eh? porque estos son cosas aquí no estamos a enseñando a limpiar un iphone aquí son cosas que nos afecta a la vida vale a veces ver una buena información trazarse un plan de ruta como muchos de vosotros hacéis os va a ahorrar luego eh, mucho muchas cosas ¿eh? es mejor que planifiquéis también podéis ir a un abogado y consultar que os van a cobrar que hacen su trabajo por supuesto pero en los vídeos tenéis toda la información de forma gratuita bueno una cosa también que pregunté mucho ¿Cuándo van a abrir en españa las las, las oficinas de extranjería cuando entren según entremos en la fase 2 está haciendo por zonas en españa no entra toda españa a la vez entonces según vaya entrando en la fase 2 donde esté esa oficina de extranjería ahí van a ir abriendo y, y Delsi tamani Delhi tamani perdón dice que con la visa de voluntariado después de cuánto tiempo puede trabajar pues eh, Deli, desde que lo pidas directamente desde el minuto cero si quieres como con la visa de estudios vale solicitáis que queréis trabajar vuestras 20 horas y desde el primer día si sí lo habéis solicitado perfectamente vale bueno pues vamos al grano vale vamos al tema de hoy mm, a ver a mí este gobierno sabéis que no me gusta mucho que tenemos, pero el ministro este que tenemos de migración sí me gusta, el José Luis Escriba, y como me, me consta que ven del ministerio, que ven nuestros vídeos, pues lo digo, ¿vale? Esta, esta ley la veo muy buena, porque hace una prórroga a todos los que estáis en España, mmm, os amplía, eh, hace que no caduque vuestros permisos de estancia, vuestros visados todos los que hayan caducado durante el estado de alarma o todos aquellos que hayan caducado 90 días antes ojo al dato muy interesante de que se decretara el estado de alarma en españa tienen automáticamente una prórroga vale eh, que, se, que, que va a durar desde que se acabe el estado de alarma hasta seis meses después fijaros qué gran ventaja y me diréis y cuándo se va a acabar el estado de alarma en españa luis pues en principio lo acaban de aprobar para el 7 de junio en principio mínimo hasta el 7 de junio o sabéis a tener desde el 7 de junio a seis meses después prorrogados vuestros visados y vuestros permisos de estancia que lo sepáis siempre y cuando el 7 de junio no lo vuelvan a porque van de 15 días en 15 días en estos momentos está aprobado hasta el 7 de junio pues tenéis seis meses desde ese día hacia el futuro prorrogado vamos eso es una superventaja ventaja Supongo que esto indica que no van a hacer regularizaciones masivas como estas que decían por ahí. Pero vamos, esto lo veo muy bien para todo el que esté en España, de forma regular. Lo veo muy bien eso. Os lo resumo brevemente y luego don Oscar, como os he dicho, que es letrado, don Oscar Padrón, que muchos preguntáis por él, ahora le tenéis aquí y en Telegram le tenéis también. Eh, bueno, él me puntualiza. Os leo rápidamente, dice el artículo 1, prórroga de las autorizaciones temporales de residencia y o trabajo de las autorizaciones de estancia dice textual cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas o haya expirado en los 90 días naturales previos como os he dicho a la fecha en que se decretó el estado de alarma quedarán automáticamente prorrogadas ojo sin necesidad de ninguna resolución individual es automático vale dice la prórroga automática se iniciará al día siguiente de la caudicidad de la autorización y se extenderá hasta que transcurran seis meses desde la finalización del estado de alarma en este momento está el estado de alarma hasta el 7 de junio pues desde el 7 de junio a seis meses después o si lo vuelven a meter otros 15 días pues todavía más fijaros si vais a tener tiempo para arreglar cosas papeles y todo lo que queráis prilines qué más nos dice eh, bueno que las tarjetas de identidad de extranjero también lo mismo eh, pues lo mismo, 90 días naturales posteriores a la fecha de finalización de su vigencia. ¿eh? Eh, por cierto, exactamente, muy importante, mmm, las solicitudes de, de prórroga las podéis pedir eh, en esos 6 meses o, o, ojo, incluso 90 días después de esos 6 meses. Ahora, si lo pedís 90 días después de esos 6 meses, os pueden poner una pequeñita sanción, ¿eh? que lo pone aquí claramente, dice o hasta los 90 días naturales posteriores a la fecha de la finalización de la vigencia sin perjuicio de una pequeña sanción eso para que se le pase vamos lo suyo es gestionarlo en los seis meses después y por último también prorroga las tarjetas de familiar de ciudadano de la unión lo mismo vale que las que hayan caducado durante el estado de alarma o los 90 días previos al estado de alarma muy interesante y prorroga las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de largo duración Exactamente lo mismo, caducadas en el estado de alarma o 90 días antes. Prórroga de las estancias de hasta 90 días, ¿vale? Pues quedan, estas quedan prorrogadas por un periodo de tres meses, ¿vale? Eh, ojo, esto es para los que habéis entrado de turistas. Muy interesante, los que habéis entrado de turistas, eh, no solo que el tiempo que ha estado el bicho aquí o que está el bicho que está congelado el tiempo, es que os lo prorrogan de forma automática tres meses más ojo también solo para españa solo para el territorio español eh, no para el resto de europa O sea, hay que ha entrado como turista y le ha pillado el bicho aquí Cuando se acabe el estado de alarma en principio 7 de junio tiene de forma automática prorrogada la estancia insisto durante tres meses más en principio a partir de 7 de junio tres meses más vamos súper ventajoso vale Prisliners. ahora preguntar todo lo que queráis todo lo que no quede claro o en los comentarios si lo veis luego y por supuesto prorroga los visados de larga duración los de estudios etcétera un periodo de tres meses desde la definición del estado de alarma siempre que el titular se encuentre en españa aquí como hablamos de visados ¿eh? Eh, siempre que el titular esté en españa que no haya regresado a su país de origen también queda prorrogado y ya está y por último las ausencias lo que hablamos en el vídeo de ayer los periodos de ausencia estos que hablábamos con don oscar que te computan tal, bueno, pues dice clarísimamente, dice los, los efectos de concedida acreditada a continuidad de la residencia, no se computarán las ausencias del territorio español como consecuencia de la imposibilidad de retornar a España por el bicho, ¿vale? Que lo sepáis también los que habéis estado fuera por el bicho, pues no, no computa todo lo que vimos en el vídeo de ayer. ¿Vale? Pues eso es todo, todo lo que quería decir. Le voy a hacer la palabra a don Oscar Padrón, que es letrado, ¿vale? Muchos quieren con contactar con usted, don Oscar, pues yo le cedo la palabra. Diga si quiere cómo pueden contactarle también, que muchos, vamos, me tienen loco en Telegram, le tenéis en Telegram, pero si él quiere decir alguna forma de contacto, le tenéis. Le cedo la palabra. Se activa usted mismo el micrófono, don Oscar. Ahí está. Gracias, don Luis. Bueno, buenas tardes a todos los Grisline. Esta es una gran, pero una súper gran oportunidad. ¿Ok? Porque la consecuencia jurídica que tiene ese, ese BOE es que esos, esos, esos 90 días que, su, que te pueden colocar una, una multa porque no, no te habías regularizado, prácticamente te lo están perdonando, ¿ok? Y después tienes extendido, la, en la mayoría de los casos, seis meses, lo cual te permite administrativamente, como ya se están activando en vía online, buscar cómo regularizarte y, y evitar multas, eso es lo, lo interesante de allí Por lo demás, eso es lo que tendría que agregar porque Don Luis lo ha explicado muy muy bien. Estamos a la hora. Hombre, he intentado explicarlo, pero vamos, para que se entienda, es que yo lo veo muy positivo porque os da os da una vais a poder estar regulares. Vamos, a grosso modo, eh, Seis meses. ¿Seis meses? O sea, es que está, está genial. Y, y, y recordar: si estáis regulares, podéis pedir un montón de cosas. Porque la gran trampa del turista es que cuando se entera de todas las cosas que quiere hacer, ya se le han pasado los 90 días y queda atrapado. Es lo que yo llamo la trampa del turista. No, Con es esto. Solo, y, que le, y que le están perdonando 90 días, porque le están diciendo: mire, tres meses antes de que cuando usted se le venció, tranquilo, le perdonamos. Entonces no, no le genera multa. Exactamente, dice eh, la caducidad se extenderá hasta que transcurran seis meses desde la finalización del estado de alarma insisto todavía no sabemos cuándo va a finalizar como muy pronto finaliza el 7 de junio pues seis meses más tenéis ahí vale y los que habéis estado como turistas esos es un poquito menos pero está también genial porque esos tenéis tres meses más tres meses desde la finalización también del estado de alarma en principio del 7 de junio vamos que una maravilla que nada, prilines, pues vamos a las preguntas. Si Don Oscar no quiere añadir nada más, um, paso a las preguntas de los Prilines. Los que estáis ahora en la sala de Zoom, ya sabéis, levantar la mano, ¿vale? Y, y bueno, y también los que estáis en el vivo, ponedlo en el chat, que ahora. Um, pues Jesús seguramente pues me, me los va diciendo, vale, y, y, da, y damos paso a vuestras preguntas también. Ojo, pueden ser de este tema o de cualquier tema que queráis. ¿eh? Que yo sé que muchas veces estáis esperando para preguntar algo, puede ser del tema que consideréis. e insisto, los que estáis en los, eh, luego viendo el vídeo, ponerlo todo en los comentarios, las preguntas y lo que opináis. Dar un like si os resulta útil la información que os damos, vale, y suscribiros y correr la voz, vale, por fin venga pues le doy mira voy a dar paso primero a mirta luego a mauricio luego a maría y luego a jesús vale para que os vayáis preparando pues venga mirta ya puedes participar hola luis buenas tardes cómo estás buenas tardes mirta me alegro saber es, de ti igual este son dos preguntas una que surgió última hora la primera es eh... Tú que conoces a, a tus ciudadanos, a tus compatriotas, ¿tendremos que imprimir la ley y llevarla con nosotros para hacer los procesos en, en donde aplique esta ley? Me, me hago esta pregunta porque pues, muchas veces no están enterados ¿no? De, la, de las modificaciones y actualizaciones de la ley a donde vamos. Y la otra es, um, ¿abarcará a aquellos que lleguemos, por ejemplo, el 24 de agosto? Esto... Esto muy buenas preguntas las dos bueno te respondo a la primera eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado eh, si esto vais mañana La mitad de los funcionarios no, no lo saben todavía Ahora si ve dentro de un mes seguro que ya lo sabe todo el mundo Eso es lo que suele pasar aquí mirta yo que conozco a mis a mis paisanos, por así decirlo. Eso se ha pasado con lo, con lo de la seguridad social, con lo del número de la seguridad social y con 20.000 cosas que os hemos enseñado aquí, o incluso con el empadronamiento sin domicilio. El que va el primero sale la ley hoy, esto ha salido hoy publicado. Pues el que vaya mañana, hombre, igual tiene suerte y hay un funcionario ahí muy aplicado que ya se lo sabe, pero igual lo más probable es que no lo sepa, ahí le recomendaría ir con la ley. Ahora, dentro de un mes o dos, lo sabrán todos, igual que... O sea, se tiene que extender un poco no es instantáneo por desgracia vale okay, gracias. y luego lo que tú preguntas esto es sobre todo para los que estáis ya en españa los que están ahora mismo en españa y para los que tienen un visado ya concedido y lo dice claramente incluso aunque se haya vuelto a su país si no ha podido ser por el bicho esto es sobre todo para los que están aquí ¿vale? okay, perfecto. porque tú me preguntas si tú vienes a partir de tal fecha entonces ya se supondrá que se habrá pasado el estado de alarma. Y esto está hablando de durante el estado de alarma, las personas y 90 días antes. Que eso, insisto, es no. una gran ventaja lo de los 90 días, Mirta. ¿eh? Para, para, el, que la, padecer, claro, lo para que lo pueda aprovechar. Y esto, ver, claro, esto pasa como en el grupo de Telegram. Ahora muchos preguntarán y hasta que se lo aclaremos a los 4.000 prilines pues es lo mismo que a los funcionarios. <ríe> Ahora, los que estamos aquí en la salita, lo tenemos muy claro. Pero verás tú. Que llegue a 4.000 personas la información. Pues con los funcionarios pasa algo parecido. ¿sabes? Pues nada, no, si quieres no, si quiere decir algo más y si no, pues voy pasando, Mirta. Me no, estar. muchas gracias. Vale, muchas gracias. Vale, gracias. Pues, ¿no? Paso el siguiente, pues Mauricio, te toca, amigo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, señor Luis. Muchas gracias por nuevamente por este espacio. ¿Qué tal, ¿no? ¿qué tal va el confinamiento, tal. Mauricio? A ver si ya queda menos en Madrid, porque yo sé que tú estás en Madrid. A ver si pasamos ya a la fase 1, por lo menos el próximo lunes, que todavía Dios estamos quiere, en fase 0, ¿verdad? Dios quiera que sí, porque tengo que hacer algunas diligencias y bueno, en fin, vamos Oye, a ver Esto que es sea. una magnífica noticia para ti, por ejemplo. Uy, sí, porque mire, ese porque estaba, estaba mirando qué plan B, ya que no me había pasado. No, pues, pues el, pues el, el, como, el ministro, el ministro José Luis Escriba, te ha dado ahora 90 días o, o 60 por lo menos a partir del 17 de junio. O sea, fíjate tú sí. que ahí además ¿Qué? ya tendrás abiertas, claro, porque ahora cuando pase a fase 1 Madrid ya podrás hacer gestiones. Vamos, yo creo que es una gran noticia ¿eh? para personas como tú. Recuerda los pre que Mauricio estaba con la visa de estudios que te caducaba dos días después, ¿no? O algo así de que se levantara. Tenía, sí, iba a sacarle eh, la, la estancia por estudios después de que se levantara el Estado, tenía dos días tenía para. Tenía dos hacer. días, Mauricio, para para arreglar su estancia por estudios. Como me consta que en el Ministerio este de Migraciones ven nuestros vídeos, yo creo que alguien ha visto casos como el tuyo y ha dicho, esto no puede ser así. ¡Claro! Y han dicho, no, y a estos chicos estudios. hay que darles por lo que, que es esto de que en dos días tenga que hacer una matrícula, llevar los papeles, os andaos 60 días más, fíjate, a vosotros los de, que habéis entrado como turistas, 60 días más a partir del 7 de junio que es no, cuando sí, en sí, teoría sí. caduca, si, si caducará más tarde el estado de alarma, pues a partir de cuando caduque. Claro, ¿no? y yo pues estaba preocupado porque pues estaba pensando en algún plan B para, para pues obtener de alguna manera algún per permiso, qué sé yo, porque pues yo le había comentado lo de mi madre, que le habían hecho el robo, entonces no sabía qué hacer, estaba algo preocupado. Pero pues debido a eso ya me dan un poco más de ventaja para pues para poder matricular y conseguir el dinero, ¿no? Claro, te han dado, entonces, claro, vamos, te han dado 60 claro. días. A contar desde que finalice el, el estado de alarma. Lo repito tanto, Prislines queriendo, ¿eh? alguno ya lo sabrá, pero es para que los que, que los quede bien. 60 días a partir de que se finalice el estado de alarma. Vamos, una superventaja ventaja para hacer las cosas tranquilamente, Mauricio. Y, y muy bien, vamos, yo estoy muy contento por vosotros, ¿eh? sí, créame que yo soy también muy feliz. Bueno, señor Luis, de todas maneras, muchas gracias. Nombre de las hormigas, que es el grupo que usted sabe, que yo le nombro a Cana, que es el mío, que de alguna manera ayudamos, muchas gracias. Tengo una, una, una pregunta. Las que eh, te quieras, Mauricio, las que tú quieras. Eh, ¿En estos tres meses alguna persona que esté de turista aquí puede conseguir trabajo? Si estás como turista, eh, directamente como turista, no. Porque solo es una estancia, o sea, solo puedes residir. Ahora puedes hacer cambiarlo, por ejemplo, una visa de estudios y ahí ya sí trabajar. Pero claro, sería con la idea de quedarte más de tres meses, aunque también podría ser solo para tres meses. Pero vamos, solo turista, ¿no? El turista es turista. Ahora, eso fue una modificación que hicieron en la ley que antiguamente no se podía, desde hace año y medio o así. Antes, antes venía de turista, te tenías que ir de turista, sí o sí. Y ahora no, ahora tú puedes decidir, yo por eso meto tanta caña, como decimos aquí en España, es una expresión, con lo de la estancia por estudios, es que es muy buena opción, de verdad, es una puerta que os han dejado ahí abierta, otra abierta para que la quiera coger, un cursito y puedo trabajar media jornada, y el cursito puede ser de un mes, de dos meses, de tres meses, de seis meses, de siete meses, como nos recomendaba ayer Don Oscar, muy buena idea, de un año máximo, entonces es eso. Pero vamos, solo turista no, respondiendo a tu pregunta. Pero ah, si, bueno. estando como turista sí lo puedes transformar en una estancia para eso, estudiar sí. que te permita trabajar. Bueno, Mauricio. ok, entonces ahora, después de que se levante el estado de alarma, puedo eh, conducir algún vehículo acá con el pase que traigo de Colombia, porque eso es como volver a empezar de nuevo, ¿cierto? Que sí, como como está recién llegado, señor Luis. Exactamente. Eh, tú lo has dicho mejor que nadie, Mauricio. Como está recién llegado es como estar mira estás como recién llegado como tenéis que venir todos yo espero que los nuevos que vengáis como turistas cuando se acabe el bicho ya vengáis con todos los vídeos de Prisline vistos de pe pa porque a muchos le pasa que viene y como no lo ha visto se encuentra las cosas aquí os habéis salvado todos vosotros por el por esta extensión del bicho os ha dado tiempo y ahora con esta extensión está muy bien pero efectivamente, tú lo has dicho muy bien. Esto es como que has venido nuevo. Como que claro, aterrizas, Mauricio, como que aterrizas el día que levanten el estado de alarma. Pero fíjate es como nuevo despertar. Es nuevo, como nuevo despertar. despertar, pero fíjate con la información, Mauricio, una, la información. Una, una alegría pues en medio de esta crisis, créame que sí me dio mucha mucha satisfacción escuchar eso, señor Luis, no sabe cuánto te claro. agradezco. Es así, es, es un nuevo despertar, como tú dices, sí. con toda la información que ya tienes. Un preliminar como tú, otros muchos, claro. Ah, que sí, ahora, ahora ya tienes, vamos, todo preparado. Sí, señor. Pues si ¿sí tienes algo sí, más de las hormigas y si no pasó... No, no, no. no, de las hormigas quería yo decir una cosa, señor Luis. Muchas veces, o sea, como pueden ver, yo soy el que más pregunto, sí pero no muchas veces las preguntas son personales, sino que pues, en, el, en el grupo que, pues, que integró... Me, claro. me, me formula la, la pregunta y yo le yo le informo y pregunto tal vez para resolverle preguntas a ellos porque en el grupo hablo bastante de que veamos el Pixlin en vivo entonces yo me, me preguntan por por interno y yo muchas veces le, le transmito la pregunta Exacto, pero no, eres no, como no, su, es su la portavoz la aquí en el en la sala de Zoom perfecto pues sí, me sí, parece sí. muy bien me parece genial mauricio pues, no, gracias, pues no vale, si tienes así. cualquier pregunta que te hagan tú levanta la mano y, y participas de nuevo vale pues porque ahora voy a a marina marina te toca marina Actívate el audio marina y ya puedes participar Este luis bueno yo este no había levantado la, la mano nada más ah. quería felicitar a todos los que ya están en españa y qué bueno que hay una prórroga para esto este yo tendré que esperar quizás hasta el próximo año porque bueno pues yo mi madre tiene 82 años no sé cómo va a estar lo del virus aquí pero bueno, nada más era una felicitación. No había levantado la mano, pero te agradezco mucho que me sí, dieras no, pues aquí salía es. la mano levantada. Pero mira, por cierto, Marina, quería. ¿No darte... de otra chica? Sí. Ah, a lo mejor era otra chica, es verdad. Era Marina Changuita, europea. Ah, eso. ¿Esa eres tú? Sí, pero no tengo la mano levantada. No, ahora es que te la he bajado yo, Marina. Oye, que. Ah, qué raro. ¿Qué que tal? ¿Qué me dijiste, dijiste ayer en Telegram que tenías un familiar o que le había afectado, no? Lo siento, ah, ¿vale? Este, sí, muchas gracias. Si quieres, después platicamos. Gracias vale, a todos. Vale. Pues nada, gracias, María. No sé si de pronto era yo la que tenía la mano y te confundiste, María. Sí, <risa> en me debería de vida. ser. Venga, María, pues ya que sí. estás, puedes participar, María Camila. Que me ah, vale. De... Hola. Hola. Bueno, pues bueno, yo soy colombiano, estoy aquí ahorita en, en Madrid. Eh, pero entonces yo llegué el 5 de septiembre con Visa de Estudios a Barcelona. Y. Y bueno, me empadroné hasta el 3 de enero en Soria. Entonces quería saber, pues primero, eh, a partir de qué momento y si, si me cuenta el tiempo que llevo pues como estudiante acá para más adelante poder pedir el arraigo social. Vale, Marina, ¿viniste con visa de estudios de cuánto María, tiempo? María, María. Ah, perdona, María, ¿con cuánto tiempo sí, sí. era la visa de estudios. Seis bueno, meses. De seis meses. ¿En uh -huh. septiembre viniste? Sí, sí. ¿Septiembre? Y se vencía el 21 de marzo. Pues nada, pues tú entras clarísimamente, mira, te lo voy a leer exactamente, tu caso, venías de seis meses, vamos, te digo ya que sí, eh, de seis meses tienes la estancia prorrogada, pues eh, otros seis meses desde que se finalice el estado de alarma Vale, vale. Y otra cosa es que tú decías algo... Bueno, ventaja, quería saber si... ventaja. vamos a disfrutar antes la, la buena noticia, ¿no, María? Te acaban de <ríe> dar como sí. otra visa, otra visa que empieza a contar de, en teoría desde el 7 de junio. Sí, sí, sí. Eso, si no, si pues no, eso no lo alargan bueno. todavía más, aquí pone claramente cuando finalice el estado de alarma, seis meses más. En teoría va a durar sí. hasta el 7 de junio, si no lo alargan más, vamos a ver. ¿eh? Pero vamos, te acaban de dar... Fíjate, vamos. Sí, como decía dos por uno. Aquí, claro. oye, que insisto, claro. que a mí este gobierno no me gusta, pero el ministro este de escriba, hay que decirlo. Hace muy bien las cosas. Sí, sí. Venga, más cositas. Eh, que... vale. eh, entonces, bueno, una vez se renueve, bueno, se acaba el estado de alarma y pasen los seis meses, eh, ¿también tendría los tres meses para volver a prorrogar este este permiso? Sí, sí, sí, exactamente. Lo pone además muy claramente. Lo suyo es que la prórroga la hagas en los 60 días antes. Antes de que se venzan los Exacto, seis meses. antes de que se venzan los seis meses. Pero eh, lo suyo es hacer la prórroga en los 60 días anteriores a que venzan. Pero es cierto que os dan siempre 90 días de gracia después. Ahora, siempre que los dan, que lo pone en todos los sitios, os, os amenazan con una pequeña sanción por haber pasado el plazo. nunca he averiguado de cuánto es esa pequeña sanción y si de verdad la ponen o no pero está en todos los textos legales aparece que todas las prórrogas que os quede claro hay que hacer las en los 60 días antes de que venza pero si alguno lo repito se le pasa el plazo y vence tenéis 90 días de gracia para hacer la prórroga para pedirla pero insisto ahí siempre dicen que os pueden poner sin perjuicio de una pequeña sanción entonces en tu caso pues tendrías eso desde los seis meses yo lo haría en los 60 días antes de que acaben los seis meses maría pero sí. si se te pasara tendrías 90 días extra y ¿Cómo? yo te preguntaba que creo que no me respondiste es dime, que para dime, dime, yo pedir sí. el arraigo social en tres años me cuenta el tiempo a partir del 5 de septiembre que yo entré acá o a partir del 3 de enero que me empadroné 5 de septiembre y no te empadronaste hasta enero. Hombre, eh, en, en, entra desde que entraste. Sí. Sí, sí. O sea, con el, mi visado yo puedo... Mostrar sí, si que lo puedes ves. demostrar. Tú tienes ahí el sello del pasaporte, ¿no? Sí. Lo sí. pondrá ahí, ¿no? El día que entraste. Sí. Sí. Lo suyo, prilines es que os empadronéis cuanto antes. Pero... Vale, o sea que el, el tiempo ocho. no... Es que por ahí hay un bulo, no sé qué. Yo le, he visto la ley 20 veces y el tiempo es cuando uno lleva tres años en territorio español de forma continuada. En ningún lado pone que es desde que uno se empadrone. Es desde que uno pisa suelo español y se queda de forma continuada y por supuesto María lo puede demostrar. Ahora, ¿cómo lo demuestra? Pues la mayoría de la gente lo demuestra con el empadronamiento y con papeles. Guárdate cosas, ¿vale? Papeles, aunque bueno, tú como estás con visa de estudios... Pero bueno, cuando se te pase, si sí es que te decides quedar, pero es desde que entráis, no es desde que os empadronáis, es desde que entráis. Sí. Vamos, Si, y, si alguien opina lo contrario, bueno, que me lo ponga en cualquier comentario, pero es que estoy convencido. Dime, dime, María. Eh, según lo que yo sé, bueno, uno puede solicitar la nacionalidad después de estar dos años regularmente, ¿no? Correcto. Pero cuenta, por ejemplo, estando esos dos años como estudiante. No, no esos dos años mmm, eh, con visa de estudios o con visa de voluntariado, o estancia de estudios o estancia voluntaria o con asilo con protección internacional ese tiempo solo os cuenta para el arraigo social para eso sí cuenta pero para pedir la nacionalidad no cuenta para pedir la nacionalidad tendrían que ser dos años con otro tipo de visa o de estancia Vale. vale. Y en, en este momento yo podría solicitar el permiso de 20 horas de trabajo y cómo lo, lo podría hacer. Pues tendrías que ir a la oficina de extranjería y decir que quieres trabajar a media jornada, que como tus estudios te lo permiten, pues quieres aprovechar media jornada para estudiar. Y entonces ellos te, lo, te van a pedir lo típico, el pasaporte, la foto, el no sé qué, y te dan un... Hay que pedirlo adicionalmente. Tienes que ir a la oficina de extranjería. Yo no estoy estudiando. Porque, o sea, yo llegué como estudiante, pero yo ya terminé mis estudios. Tendría que volver a. a claro, a... pues a... yo creo, vamos, ahí ya. Mmm, claro, los suyos es que sí, claro, Te van a pedir, a lo mejor, claro. Mmm, es que es curiosa tu pregunta. Oye, buena pregunta, porque esto es nuevo, claro. Claro, sí. tú en teoría ahora te tendrías que ir, ¿no? Sí. Si no fuera por la super prórroga, esta. Uh -huh. Es así, ¿no? Claro, sí. claro. Sí. Pues en el peor de los casos, claro, tendrás que buscarte otro cursito. El, digo, en el peor de los casos, hombre, mira a ver si, si entre comillas, escuela. Es que es curioso tu casa. Sí, lo normal es, a ver, si siempre que os dan un permiso de trabajo, está sujeto a, al tiempo del curso. O sea, si por sí. ejemplo yo estoy aquí en un curso siete meses, puedo pedir una autorización para trabajar a media jornada y te la van a dar máximo por la duración de ese curso, de esos siete meses. Pero claro, igual, independientemente sí. de que está haciendo el curso ahorita o no, porque ya lo terminé, se me aplaza igual los seis meses otra vez. Sí, sí, Pero... aquí no dice que hayas acabado el curso, ¿no? Aquí lo que dice, te lo voy a decir textualmente. Dice, la prórroga automática, no hay que pedirla ni es automática, se iniciará al día siguiente de la caducidad de la autorización. ¿Y cuándo caducó tu autorización? El 21 de marzo. El 21 de marzo. Pues la prórroga automática te estoy leyendo artículo 1.2 la prórroga automática se iniciará al día siguiente de la caducidad de la autorización a partir de ese día en tu caso ojo escucha y se extenderá hasta que transcurran seis meses desde la finalización del estado de alarma okay. maría no pone no pone ahí veis que lo he subrayado no pone nada de que tengas que hacer otro curso que no sé qué. No pone condición no pone condición no pone condiciones entonces aquí es lo más favorable para cada uno la pregunta que se me hace a mí a la cabeza es a ver tú te puedes quedar seis meses tranquilamente y tienes residencia total incluso aunque no estudies diría yo ahora la pregunta que me haces es muy buena porque tú me dices bueno pero es que yo quiero pedir ahora una autorización para poder trabajar a lo mejor para darte la autorización y ojo Ahí que se, digo a lo ambición. mejor. Digo a lo mejor, no lo he comprobado. Ahí vas a uh -huh. comprobarlo tú. Te piden, bueno, pues ahora dígame qué curso va a hacer usted, señorita María. Es una a lo mejor. No creo que te la den sin curso, no creo, pero oye, investiga, comprueba, tienes tiempo, tienes seis meses. ¿Qué, ¿Quiere decir algo, Don Oscar? No. Ahora sí, sí que hay, María. Sí que... María que ahí se cae en, en condición. ¿Por qué? Porque ya estás en un régimen de, de estancia. Entonces, para poderle dar ese permiso, tiene que cumplir las condiciones que están ahí. Entonces, tendría que incluirse un curso. Ya. Hay un caso bien particular, don Luis, de sí. verdad aquí sí, tomando sí. ese mismo ejemplo de María. Fíjese, me preguntaba un muchacho que tiene 19 años, en, por allí, que él quiere seguir estudiando su secundaria en España. Entonces, fíjese, Ahí se cumplen los supuestos si no no los podemos ver por siempre hemos hablado de cursos que si sí, sí, también cocina, valdría. Pero, si sí, pero si se inscribe en, el, en la secundaria pues también es un curso hace subsecundaria y es es presencial exactamente es, sí, sí. y es puede presencial. estudiar y puede estudiar como quiere María sus 20 horitas pues yo y más, casi. Hasta María, puede ser gratis, porque se inscribe en la, en la, en la, en sí, la educación claro. pública y listo, y, y estás protegido por un año. Pues. Correcto, Don Oscar. Pues mira, María, yo estoy de acuerdo con lo que dice Don Oscar. Cuando vayas a pedir la, la autorización para trabajar, te van a pedir los requisitos. Y los requisitos son, aparte de que estés regular, que lo estás, el curso. El curso que vas a tener ahora. ¿Y cuánto va a durar ese curso? Y en base a ese uh -huh. curso te van a dar el permiso para trabajar. ¿Y, y ese permiso? ¿Cuánto tiempo me en lo que dura el curso? Lo exención? que dura el curso. Y hay, pero uh -huh. eso no quiere decir que luego tú el curso lo puedas ir prorrogando, haciendo más cursos. Y tendría que volver a, a pedir otra vez el permiso. Claro, siempre, siempre. La autorización de trabajar siempre se pide aparte, digamos. Porque hay gente que solo quiere hacer el curso y no quiere trabajar. Entonces, cuando uno ya está matriculado en el curso. Pide eh, la estancia por estudios, que puede ser la primera, o como sería en tu caso, las prórrogas, aunque tú tienes aquí una prórroga automática, ya además lo pone claramente, no necesitáis ningún papel, que ¿eh? ha salido en el BOE y es automático. Lo que ha dicho Mirta, llevaros imprimido el BOE, lo tenéis en el grupo de Telegram, por sobre todo los que vayáis los primeros días, los que vayáis dentro de un mes ya se lo sabrán, pero los de los primeros días igual pilláis al funcionario desprevenido. Entonces, eh, Marta, siempre la, el permiso para trabajar siempre está condicionado a la duración del curso si tú estás te, ahora te matriculas de un curso de siete meses te lo van a dar por siete meses si te matriculas ahora de un curso de un año te lo van a dar por un año que sería lo máximo si te matriculas ahora en un curso de dos meses pues te van a dar por dos meses vale Ahora cuando te digo esto te digo una cosa eh, tú puedes hacer más cursos en el futuro irlo, irlo renovando Vale. Vale. ¿De qué es lo que has hecho el curso? ¿Cuándo has estado? Este ¿Qué tal final No, pues es que realmente fue un intercambio. Ah. O sea, de mi universidad en Colombia. Uh -huh. eh, terminé unas materias aquí. Sí. Y pues las terminé y ya hace unos días recibí mi título vale. en Colombia y todo eso. Entonces, no sé si también uno con eso puede hacer lo que alguna vez vi que es muy era un curso superior? Recibir... El, ¿El que hiciste? ¿Un curso superior? Sí, o... un grado. Mm, ¿Sabes el nivel cual... que tenía el grado? ¿El nivel, si era eh... nivel 6? O... Es que no, no sé compararlo. En la, aquí el... hay unos grados, unos niveles que, si es nivel 6, puedes pedir aparte un año. Para es que, que eso es tenés. lo que digo. No sé cómo sé si puedo aplicar a ese año pues de Si es de nivel 6, sí. Si no es de nivel 6, si es inferior, no. Pero puedes hacer más cursos. Pero si el que no un... importa si el título me quedó, fue en Colombia. O sea, si sí. yo vine a intercambio, pero no me dieron título, por ejemplo, de acá español ni nada por el estilo, sino de Colombia, se puede igual pedir. Hombre, sí, feliz, creo ¿no? que lo puedes pedir, incluso apostillado, se puede hacer por internet, lo decíais el otro día, creo que sí se puede hacer, pedirlo. Sí, te lo van a sí. pedir, claro, que lo has superado con aprovechamiento y esas cosas. Pero igual, siempre yo digo, siempre lo más fácil, igual te es más sencillo, tienes muy parecido a lo de Mauricio, buscarte ahora un curso, aunque sea sencillito, un curso baratito, que te permita quedarte, aunque te vas a poder quedar igual, seis meses, pero que te permita que con ese curso te den autorización para trabajar. Lo único te doy un, que... un dato, un dato, venga un dato, señor Luis. Fíjate, en las universidades, María, las materias que uno ve en la universidad, porque tú lo que hiciste fue un intercambio donde te reconocían me imagino, crédito por unas materias que tú cursaste hasta allá para terminar allá. Sí. Tú puedes agarrar eh, las materias que se ven en la universidad, las universidades tienen extensión universitaria, y una materia, por ejemplo, yo puedo ver eh, impacto ambiental, y en vez de estarla cursando como, como estudiante regular de la universidad, yo me puedo inscribir en esa universidad como que si fuera un curso y pagas barato. Esa es una opción que puedes usar dentro de la misma universidad. Los cursos mm. de extensión con, por materias vistas. Bueno, yeah. eh, Prilines, voy a seguir, María, voy a seguir dando paso. Ah. No, no pasa nada. Eh, si da <risas> tiempo si da tiempo vuelves a, a preguntar a levantar la mano y si no como estamos todos los días es que estoy mirando el reloj y llevamos 38 vale. minutos y hay tres cuatro cinco seis hay ocho manos sí, levantadas quiero dar paso vale. a todos vale pero te vale, que, es decir que es. esto es un diálogo continuo maría aquí estamos todos los días para aprender yo me siento aquí todos los días una hora con vosotros yo os la doy no me importa insisto prefiero hacer esto a estar viendo series o perdiendo el tiempo ¿Qué te quiere decir? Que si hoy ha quedado algo, mañana, pasado, cuando quieras, te vuelves a meter. Estáis todos invitados, ¿vale, Prislin? eso, sí, muchas gracias. Nada. Venga, pues doy paso a Jesús Hinojosa. Lo hago para que entren todos. Venga, Jesús, actívate el audio. Si tienes alguna pregunta personal o de chat, hazla tranquilamente. Por el momento, bueno, buenas noches, muchachos. Soy Jesús, estoy en Valencia. Eh, es, es personal la pregunta, es algo que no entendí mucho. O sea, vale, en sí, mi sí, caso... sirve para aclarar. Claro. Bueno, yo entré el, el. El 4 de abril. si se. Pro, se o sea, tengo que. 4 de abril. De, de, de 4 turismo. de abril, llevas poco. 4 de marzo, de marzo, ah, marzo 4 de marzo. Yo que Jesús. Vale. Sigue, sigue, Jesús. Que tendría. Tengo 10 días nada más de turista, ¿no? No, este ahora momento. tienes. Ahora te voy a decir lo que tienes. Joder, que esto es una súper buena noticia. Ahora tienes 90 días más desde que se acabe el estado de alarma que lo digo por tercera vez en el vídeo creo que se acaba el 7 de junio si no lo prorrogan 15 días más pero en el peor de los casos 7 de junio desde el 7 de junio tienes 90 días más vamos es una super oferta sí, claro, esto claro. no es regularización claro. masiva esa que decían por ahí pero vamos es una super oferta para los que estáis aquí para claro. está que os espabiléis os acaban de hacer lo siguiente creo yo prislines os han dejado abierta la puerta para los que seáis listos uséis las herramientas el conocimiento que estáis cogiendo la inteligencia colectiva y os regularicéis de mil maneras es una super oferta entonces desde que se acabe ya independientemente de cuando hayas entrado es desde que se acabe el estado de alarma jesús no 90 días más desde que se acabe e incluso el que hubiera entrado 90 días antes del estado de alarma también estaría incluido en esta oferta y lo llamo oferta porque yo lo veo una oferta dudas que queden sobre ello, así, Jesús. así así se le haya así se le haya vencido por lo menos su estancia se le venció el 20 de febrero un ejemplo también, también, también aplican hasta 90 días antes de que se dictó el estado de alarma que creo recordar que fue el 14 de marzo no sí sí pues hasta 90 días antes también el que le venció el que se quedó irregular ojo el que se quedó irregular el 13 de febrero vuelve a estar regular Sí, han se han quitado la trampa de, de turista? Claro. Hasta 90 días antes del 14 de marzo. Vamos, es que esto es para estudiarlo, prelines Y le queda perdonar a la multa. O sea, le, le queda, queda perdonada a la multa días. Por, Es como, por, por como el, decía Mauricio: es que vienes de nuevo. Es un renacer. Esto es como las claro. películas que te dicen: a venga te perdono vuelve a vivir te doy otra vida a ver <risa> ahora que os habéis visto los vídeos de Pre lines que tenéis la información venga os doy 90 días a todos y además os los doy también a los a los que vinisteis 90 días antes y se os caducó antes bueno, Perfecto. el vuelo es tenéis. Duda. Está muy bien, son cuatro hojitas. Además, lo leéis fácil, ¿eh? Lo leéis fácil. Algo más, Jesús, que me enrollo y luego no entráis todos. No listo, eh. vale. Ven. Esa es una pregunta. Vale, eh. Muchas esta, gracias. Muchas gracias, Jesús, a ti. Venga, Olga, Lucía, Martínez, okay. te toca, Olga. Olga, a, ahí estás, ya puedes hablar, Olga. Uy, qué mal se te oye, Olga. Ay, ay, ay. A ver, habla. Di algo. No te oímos. Oiga, te vemos muy bien. Verte, te vemos genial. Mira, voy a pasar a otro y luego te vuelvo a dar paso. Debes, quítate, quítate a lo mejor cosas que tengas ahí en el wifi. Si tienes a alguien viendo series o algo de eso, que deje de verlas. No, te lo digo en broma, pero que te vemos muy bien, pero no se te oye, aunque el audio lo tienes activado. Vale. Venga, paso a otro. Y luego te vuelvo a llamar. Susan, venga, Susan, puedes activar el audio, Susan. Y... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, a ti sí, perfecto. Sí, Susan. Una pregunta: ¿esa prórroga de que ustedes estaban hablando eh, solo corre para las personas que entraron como turista en el 2020? Claro, esta prórroga solo es para los que habéis entrado, bueno, en el 2020 o 90 días antes del 14 de marzo. Okay. Podría ser uno que ha entrado a finales de. Vamos, es que la calculadora no es muy fuerte. Es a todo el que le ha caducado durante el estado de alarma o 90 días antes. Pudo entrar o en sea, el 90 2000... no le corre a una persona que haya estado nueve meses ya irregular. Nueve meses nos vamos ya un poco lejos. Pero 90 días, tres meses sí le corre. Sí le vale. Okay. Es una super oferta, Prisliners. Esto es una super oferta. Cuanto más me preguntáis, más me doy caso. Hombre, no es para de tanto, pero el que le ha caducado hasta casi tres meses antes. Es una okay, super oferta. ¿Vale? Hombre, hay que alegrarse por todos vosotros. Yo sé que los que estáis dentro, pero los que habéis estado dentro, algo bueno tenía que tener el bicho, jope. ¿Hay alguna preguntilla más, Susan? No, eso no más. Gracias. Vale. No os preocupéis, mira los que os quedéis un poco tristes. Siempre lo he dicho, veros los vídeos de hace un año. Cada vez van a ir mejorando las leyes hacia vosotros, porque no puedes poner un planeta, o sea, al final va a ser cada vez más fácil todo, ya lo veréis. Y de hecho este ministro lo ha dicho, que la ley de extranjería lo dijo, hay que reformarla y estoy de acuerdo totalmente con él. De arriba a abajo, totalmente. Y se hará, no sé si lo hará este gobierno o el siguiente, pero se hará, o sea que está tranquilos. Y España a día de hoy es el país de Europa que más facilidades os da y También es el país de Europa que luego nos coge y os monta en un avión a la de vuelta para Colombia, vale como dicen me los de Dinamarca. Por cierto, estoy preocupado. No, oscar, supo usted de la chica de Dinamarca porque no, no he vuelto no, a saber voy. de ella. No, no vuelto con estas. Mire, pues yo no sé si bien. vieron el vídeo allí en Dinamarca y nos la han ya super secuestrado. Pues lo digo un poco en broma, pero es que no sería la primera vez que pasa. ¿eh? Eh, bueno, no. Venga, sigo con las preguntas. No. Luis ya verifica en la calculadora. Fíjese, están salvados todos los que están desde el 15 de diciembre del 2019 hacia adelante. Se han salvado. Fíjate, fíjate, fíjate. Vamos, una super oferta. Eh, Olga, si quieres probarlo ahora, luego bajo a Manuel, luego va, luego una segunda vuelta para Marina y para Mauricio. Venga, y ya terminamos el vídeo Olga, pruébate el audio ahora. A ver, háblanos, a ver si ya tenemos cielo. Olga, y Carlos Alejandro, si quieres preguntar algo, dímelo, ¿eh? Que te veo que está Ay, Olga, qué mal que no. Pues quítate el audio, a lo mejor sin el audio te oímos mejor. Es que verte te vemos muy bien, pero no te escuchamos, Olga. No te escuchamos. Bueno, no pasa nada, estamos todos los días. Tú intentas hacerlo o incluso si no quitando el audio, a lo mejor es por los micros. Juan Manuel. Te toca, Juan Manuel. Hola, Luis. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, saludos a toda la familia de FriXLine. Eh, quería hacerte una pregunta y quería eh, trasladarte una pregunta que vi en el chat de YouTube que me parece que la señora está interesada en que le respondan. La pregunta mía es, eh, Luis, yo voy a solicitar estancia por estudios. Eh, para yo mantenerme en el país regular, eh, ¿debo... Cada vez que termino mi estudio, pienso pedirlo por un año, eh, volver a, a solicitar la prórroga, esta que le decías ahorita a, a sí. María. Sí, correcto, Juan Manuel. Así es, es la manera de estarme eh, regular en el país durante tres años para después solicitar el, el arraigo. Correcto, lo has Esa dicho. Lo has explicado perfectísimamente. Solo te diría una cosa: que lo puedes pedir en vez de esperarte al año según la ley lo puedes pedir desde 60 días antes de que se cumpla el año ya puedes ir pidiendo la renovación e incluso si alguna vez se te pasara a pedirlo podrías pedirlo hasta 90 días después pero ahí lo que le decía la chiquita esta que te pueden poner una pequeña sanción que no dice cuánto es la ley y si la ponen luego de verdad o no lo suyo es pedirla en los 60 días previos a que se cumple el año pero exacto el plan que has, que has diseñado es perfecto tú puedes hacerte así tres cursos de un año y a los tres años ya solicitar el arraigo social y ya eh, entramos ya en otra liga en otra liga okay. desde esa liga ya dos años después podrías pedir incluso la ciudadanía si quisieras más cosillas okay. Juan. Sí. mira quería quería aclararle a, a preguntarle a maría la niña que, que eh, preguntó sí. ahorita sí. si ella los estudios que fue a hacer allí a madrid son mmm, de pregrado si son de pregrado no podrá ella eh, eh, solicitar el año el, el año de trabajo eh, visa para trabajo porque los trabajos son para posgrados maestrías eh, bueno en fin se lo estás diciendo no porque está ahí o sea se lo estás no, afirmando sí. verdad o sea María quería saber si si tú fuiste a estudiar eh, pre, eh, tus últimas materias para poder graduarte aquí en Colombia sí o sí, era un pregrado. Una especialización o no. una maestría, o... Eso, eso, eso. Del es, pregrado. Exactamente. Ok, con pregrado no puede solicitar el permiso de trabajo porque el permiso de trabajo lo otorgan es De para las 20 horas. estudios superiores. Ajá. No, no, no, las 20 horas. ¿En sí. Las 20 horas sí. 20 horas, sí. 20 horas, Exacto. Sí. Lo que, pero lo que dice Juan Manuel. Ah, el, es el año. año. Es que son dos tipos de. El año. Y lo que dice sí. Juan Manuel es Correcto. muy buena. Lo que está diciendo Juan Manuel es muy buena Muy buen dato. Tendría que ser además ese año para trabajar o buscar trabajo de lo que has estudiado. Pero no confundir esto con lo de las 20 horas, que lo de las 20 horas sí que puede ser de lo que quieras. Y con un cursito sencillo. Es que al principio resulta un poco liante, pero yo creo que Juan se lo sabe perfecto ya, ¿verdad? Te está diseñando. Sí, sí. ¿Quieres, ¿Quieres aportar algo más o preguntar algo? Mira, más? Luis, eh, hay una pregunta en el chat. Sí. que me parece que la señora está como, como necesitando una, una asesoría la señora se llama nancy córdoba y pregunta luis se me venció el 11 de abril la segunda tarjeta roja la que autorizan a trabajar entre paréntesis quisiera saber si nos beneficia esta renovación automática sí. De la que la que que sí, que sí. directamente tiene seis meses más y además, sin necesidad de ningún papel. Lo pone muy claro el, el Boletín Oficial del Estado que ha entrado en vigor hoy. Porque pone que entra en vigor en el momento de la publicación sin ningún tipo de papel, ni nada, ni permiso, ni nada. Es automático. Y a lo mejor mañana los funcionarios no lo saben, pero dentro de tres días lo tendrán que saber. pues eso tienen que estudiar. se Dile que sí, que son seis meses. Bueno, nos está viendo. Gracias por, por transmitir. Sí, seguro. Vale, pues. ¿Alguna cosilla más, Juan, que tengas tú vale. y alguien? ¿O paso ya.? Vale, paso para adelante, ¿no? No, no, vale. señor. Muchas gracias, Todo Juan. Claro. Gracias, gracias ¿eh? por ayudarnos. Muchas gracias a todos, ¿vale? A los que lo veis, a los que aportáis a los que preguntáis, ¿vale? Y poner like, por fin, y decisión a las personas. Yo sé que es un poco pesado, a ver si pongo ahí un... algo que lo diga automático, pero bueno, aquí somos más naturales. Olga, hago el último intento contigo, venga, y doy segunda vuelta, Olga. A ver, habla. Olga, ¿dónde estás? Ahí, habla. ¿Habla? Nada. yo no la oigo, la veo, pero no la oigo. Bueno, no pasa nada. Mañana te vienes por aquí, que estamos todos los días, ¿vale? No pasa nada. Con tu sonrisa, con tu sonrisa nos vale. Olga Lucía. Martínez Lozano, nos quedamos con la duda de dónde estás y de dónde eres, pero no pasa nada. María Changuita Europea, puedes volver a participar. Es el nombre que pone aquí. Sí, pero dice chilanguita, ¿no? Ah, Changuita. chilanguita, es que yo, yo con las gafas, perdonadme que yo con las gafas. Es que nos dicen chilangos a los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Y ah, como vale. soy México-Española, pues le puse chilanguita europea. Vale, vale. Muy simpática que soy yo, en fin. Este. Luis, pues mira, ahorita viendo lo de la prórroga, yo creo que aunque no hubo una regularización este, automática, les abrió las puertas a los PRIFLINES para que se pongan muy listos Exacto. y ellos busquen, este se llama, en cantidad de, de oportunidades para que puedan hacerlo. Sí, les pronto, ha dado un posible, camino ¿no? muy. Para, para Así que, es, para... sí, les dio una ayuda, pero tremenda. Es una ayuda, exactamente, hay que, hay que trabajarla. Yo creo que os han dado la caña se han dado la caña y, sí, y, que, y que pesquéis. No se han dado ya el pescado, ya pescado. Es. Pero yo lo veo bien. O sea, es. Lo veo, es una buena oferta. Sí. Oye, igual. Hay, eh, eh, pero yo lo veo bien. que Muchas gracias, Marina. Para nosotros... Ajá. Sí. Alguien tiene abierto el micro, bueno perdón. este Para nosotros que tenemos la documentación que este, tramitamos aquí en nuestro país, nosotros sí tenemos que seguir eh, pensando en contar eh, los días. Eh, a partir de que se quite el estado de emergencia en España, no nos, lógicamente nosotros lógicamente no entramos en esa prórroga de seis meses, ¿verdad? Claro, eso tendríamos nada más. Tres. Así es, así es, salvo los que ya tuvieran el visado que lo pone por aquí, hay que ya le hubieran dado el visado, sí. sí entra en esto. Pero a los que todavía no se hubieran dado el visado, esos no, vale. eso es normal, ¿vale? Pues uh -huh. muchas gracias nuevamente. Okay contar más los Sí, sigo vale, con Luis. la segunda vuelta que nos quedan unos minutillos, Mauricio, sí, si sí, tienes señor. alguna pregunta más de las hormigas sí. o de tuya, dinos. Sí, señor, Luis, una pregunta corta, pero es que cada vez que usted me aclara las dudas yo apago cámara y no o sea, pasa nada, es bueno, cosas. es bueno que preguntéis porque cada vez aprendemos sí. más todos, todos, bueno, yo me incluyo, yo aprendo también, todos aprendemos con las preguntas. La, la, bueno lo que pasa es que cuando ahorita usted me dijo que para lo de poder conducir a cabo y le cuenta a mi papá y papá me dice que aparte de eso tengo que tener otro documento o sea que tengo que ir con mi pase a otro lado o con ese pase puedo manejar ahí te voy a pasar con don oscar pero yo hasta lo que te, no te tengo entendido que no soy experto en Luis? conducción no. y ya llamaremos a don alberto me pregunté a veces que por qué no viene don alberto es que está liado con unos juicios que tiene yo creo que un Mauricio. turista puede conducir ¿Eh? Le, le voy a pasar a don, a don Oscar que lo sabe mejor que yo le pongo a don sí, Oscar fíjate. fíjate Mauricio, tú estando como turista tú puedes conducir hasta seis meses como están haciendo extensión de los que están allá, evidentemente te hacen la extensión ahora, hoy hoy lo que pasa es que lo, lo acabo de ver ahorita salió una normativa para hacer las homologaciones de, de, la, de las licencias, ok, si quieres al rato te la paso porque no la he leído porque apenas acaba de salir como, como está, está saliendo el oro ok ok o mañana no hay problema no hay problema de todas vale. maneras muchas gracias señor señor Oscar eso que yo les recuerdo a todos los prilines que los que quieran contactar con Don Oscar Padrón, que es letrao, le tenéis en Telegram y allí preguntáis por él y luego abrís privado y ya los da su WhatsApp por lo que queráis, ¿vale? También os digo, yo los negocios que bueno, hagáis con los invitados, yo no entro ni salgo, ¿eh? Me parece bien, pero Luis, yo no entro ni salgo. Don Luis, yo lo voy a hacer preparando este. Hay que darle ánimo a Don Luis y, y darle el agradecimiento porque todos los días es fuerte, es fuerte. Eh, y, y es un esfuercillo, pero no me importa, me lo paso bien, ¿eh? Ya lo voy optimizando, yo me siento con unos amigos, ya y ya va a tener que terminar Prislines porque quedan muy pocos minutillos a ver yo vinemos uniformados señor Luis ya veo más. ya veo a ver Marina María Camila quería somos decir algo más. Ah, bueno somos, alguien que eh, somos Pris youtubers para soy pre vez. youtubers y Kalef está por aquí alguien que ma, ma, María quieres decir algo venga muy rápido si quieres sí, y sí. luego Calef, venga bueno Vale, es que yo tenía entendido que para solicitar, por ejemplo, el visado de trabajo es necesario hacerlo desde el país de origen, pero en este momento, pues como uno no puede regresar, en caso de que uno consiga un contrato de trabajo pues con una empresa, es posible tramitar el permiso de trabajo. Sí, ah, ¿no? no, a o sea, ver, eh, lo que tú tienes que Claro, te, tienes que tramitar la estancia por estudios, que es lo mismo que la visa de estudios que has tramitado para venir, pues lo mismo lo puedes tramitar estando en España y se cambia el nombre y es estancia por estudios, en vez de visa de estudios, estancia. En tu caso, no tendrías que tramitarlo porque tienes la prórroga automática, pero como quieres trabajar tus 20 horas, ahí, como ha dicho Uguido Don Oscar, te van a pedir los requisitos. Y los requisitos es que estés matriculada en un curso. Entonces te toca buscar un curso del tema que sea, baratito si tú quieres, que sea presencial, por lo menos 20 horas a la semana, y ya con ese curso matriculada y aceptada, te vas a la oficina de extranjería y dices que también quieres trabajar tus 20 horas y ahí sí puedes trabajar en lo que tú quieras te invito y, a que veas cuanto... eh, mira te vamos a hacer una cosa nos quedan dos minutos <ríe> te vas a ver el vídeo que os hice el otro día la mejor manera de venir a españa te lo miras te lo okay. lees te lo estudias te lo juntas y mañana o pasado el día que te venga bien vuelves para acá y te resuelvo vale, pero eh, respecto a lo del pase que decía el otro señor eh, como, como estudiante yo puedo conducir acá con mi pase de colombia o tengo como hogar pues eso te remito a la que acaba de decir don oscar padrón vale Métete en telegram y habla con él vale bueno vale. ha dicho que lo está estudiando porque en teoría sí, pero acaban de cambiar ha salido no, no, lo que acabamos de decir vale calef vale. te toca venga un minuto tienes calef eh, Hola cómo están eh, bueno mi nombre es Kalev, estoy aquí en madrid y quería darles un mensaje como, más que de apoyo, es algo muy concreto. Bueno, yo eh, estoy, eh, vin vine acá como turista, hice mi proceso, de, eh, proceso para estudiar, voy a hacer un máster. Eh, y eh, quería decirles que Madrid sí hay trabajo. ¿ya? Eh, he escuchado muchos comentarios de que no hay trabajo, no, no se encuentra trabajo pero yo creo que todo radica no en el país, sino en qué tanto cree uno en sí mismo. Eh, yo soy administrador de empresas y, y bueno, vine acá y vengo a lo, que, a lo que haya. Estoy dispuesto a lavar platos, a pintar, lo que sea, pero no he dejado a un lado mi profesión. ¿Y qué he hecho para poder ejercerla acá? Obviamente, aplicar por los medios, eh, digamos, tecnológicos que hay, plataformas de, de empleo, va a ser muy difícil. Pero, ¿en qué he creído? En que a mí se me facilita mucho relacionarme con las personas. Y no he perdido la fe en mí, en creer que sí puedo ejercer mi administración acá. Entonces, me ha pasado algo muy positivo y es que, les cuento rápidamente, la persona que, eh, que nos ha alquilado el piso, eh, ella, trabaja, ella trabaja con, con inmuebles, entonces... Eh, de manera gratuita y en, en, en pro de, de, de, de, de, digamos, de creer en, en, en mi administración, yo le he generado la imagen corporativa a ella porque ella lo hacía de una manera muy, digamos, muy básica. Entonces, eh, yo le, le hemos, eh, con un grupo de amigos, le hemos generado la imagen corporativa a ella, le hemos creado un logo, le hicimos un videoclip, una presentación para, digamos, para sus redes sociales y ha pasado de que ella le ha gustado tanto. Le ha gustado tanto que me ha hecho una propuesta de trabajo. Fíjate. Eh, en el tema administrativo. Genial. Pues entonces, me encanta, Entonces Caleb, ha sido ha sido ¿Sí? Caleb, no, que me encanta lo que estás contando. Vamos a tener que finalizar el vídeo, quedan 30 segundos. Quiero, vamos, me Tú eres un primer auténtico, ese es el espíritu. Lo que ha dicho él, no un, no ser un Fátima aquí que lleva 20 años y no ha encontrado trabajo. El, el espíritu es el, el de Calef, el de este chico, vamos, me acabas de sorprender, escúchame lástima que estamos al final del vídeo, vente mañana y nos lo cuentas, nos lo cuentas en profundidad, ¿vale? Ese es el ejemplo a seguir, listo, perfecto, vale. PrILINES listo, perfecto. A cierro el vídeo, me despido de vosotros, pido like, pido suscripción, pido todo, pido comentarios, nos vemos mañana, muchas gracias, Caleb, muchas gracias a todos los que habéis estado, ¿vale? Prilines, es que tengo que acabarlo. muchas